Buena la cabro acción. Tenéis que saludar primero No soy mal educado, tu madre Saludos oh, Ya, bueno. Un ¿y like grabar la web de video por favor? Gracias no Buena cabro, estamos aquí Y no me a saludar Te dije buena cabro Ya yeah. ¡Puta el culiao! Y ya. Buenas tardes, señores caballeros televidentes. Buenos eh... días, tardes y noches, dependiendo de donde estén observando. Exactamente. Y a qué hora estén observando. Con con, con Ichigua. Eh... Cagate, <risa> porque <risa> no sabéis. Más idiomas, Arriba de Archi. <risa> <risa> hoy día vamos a abrir estos. Pero ponle nuestro invitado Pan... especial. Veis que el Martín no está hoy día, entonces tenemos. A ver, mira, porque en Martinsillo lo estoy día porque el weón no fácil, pudo venir. Para quemar camiones. También, exactamente, se a quemar camiones. Tenemos nuestro invitado especial llamado La Región de Los Ríos. Los Ríos. Eh, eh, eh, eh. Novena. <risa> Nada. Décimo de cuarta. Décimo cuarta. Décimo cuarta, está bien, está bien. Bien orden. Así que hoy día vamos a abrir estos packs de sí, superación. Ibas a sacar como un cuarto, tu hermano, es, bueno. es, está con este weón. Sí, se sacó un cuarto, ya creo, no sé. <risa> ya. Vamos a ver estos packs, porque hubo una persona en un comentario que dijo que le gustaría saber cómo eran estos packs. ¿No era y... yo? Ah, sí, era y tú. No, no yo no era. No sé, ahí lo vamos a ver en pantalla y decidimos que con el descuento se da Mart <coughs> a comprar estas dos caras. ¿Qué traen estas dos caras? Lo mismo. Cuatro sobre aseguración de qué cada uno, un mazo de 50 cartas, una carta promocional y un playmat de Babel. ¿Ya? Así Ay, que... ahí esto... No lo vamos a abrir en este video, tenemos no. que ver el que viene antes El que viene aunque antes Aunque este logramos primero sí exactamente No soy bueno, this is, this is some weird shit, pero está bien Así que vamos a abrir estos packs de superación de GEMET Vamos a ver la promocional, Héctor ¿ya? ¿Está donde está dentro? sí está dentro Vamos a ver la promocional y después de ver la promocional, me dices con qué pack te quedas ¿Ya? ¿Por qué? Porque traen cuatro ¿no? soles Ya de no, a los mejores sobre, pues, bueno. ah. tu que elegir antes, así que tampoco es ah. tan buen. Tampoco es tan guan, ya. Aquí pasa si me sale el pura legendaria. Bueno, aquí están los. Este se llama Lobos de Volga. Aquí trae el Playmat, después lo vamos a ver. El mazo es el mazo Totem, Totem delegado gótico, que lo abrimos hace muchos videos. Y la carta proporcional es Lobos de Volga, un talismán 2. Que dice: Cada jugador puede buscar una carta de su mazo castillo y ponerla en. Su... En su mano, luego si el oponente busca una carta de esta manera, roba una carta. Ah, yo se Ah, porque se puede. Ah, ya. ya. Cada jugador puede buscar una carta en su castillo. Entonces, todos los jugadores de la partida buscan una carta. Y mañana en su mano. Luego, si el oponente busca una carta de esta manera, tú robas una carta. Me ¿Ya? Ya. Estos son los cuatro de acá. Y el segundo que trae, de nuevo, el masito Segundo mazo. Todo. Dos cuatro, cuatro sobres El Playmat, que es el mismo, que es el mismo, que después lo vamos a mostrar. Y la carta no funciona alta ahí atrás Petra, un totem. En tu caso de una vez por turno, en el objetivo de controlas pierde su habilidad y gana una fuerza y gana retador hasta la fase final. Ya. Entonces tu una vez por turno, en el objetivo de controlas, pierde piedras su habilidad, gana una fuerza y gana retor hasta la fase final. ¿Y pide uno? Y pide uno. Y también un, un totem. Retadores para los mazos guerreros. En verdad no. O sea sí, pero no, pero está bien. Sí te entiendo. Es como para, para cualquier mazo, exactamente. Ya, un cuarto que hay. ¿Cuál querés tú? No, tú tienes que elegir, que elegir, bueno. ¿Y cuál querés tú? Tú tienes que elegir esto. ¿Qué tiene que ver eso? Elige qué carta eres. ¿Cuál te querías? gusta más? Ol. <risa> <risa> ya vamos a quedar con, lo, con los lobos, bueno. Ya, yo me quedo con Petra entonces. Sí. Ya. Yeah. Ya, vamos a ver los lobos primero. Quita esto para que la gente no se confunda. Exactamente. Vamos sí. a ver el de los lobos primero. Los de los loditos hasta que elijan que. Que. que. Na, na, na, na, na, na. Hey, hey. ¿Qué juego quieren hacer ustedes, oh, bueno, right. me, me, dio, me dio un marchinazo, bueno. Ya, apúrate que tu uh, uh, carta. Uh. uh Mierda. Uuh. Mierda uh, El culido sí, por Dios, deja de ser así. Una ficha una ficha bestia de dos y... Oh, esta no ha salido nunca. Mugatali segundo, bárbaro, 2-1. Errante, puede ser un arma de controles a la mano de su dueño en vez de pagar el coste de este aliado. Mientras controles uno más oro de los que no seas dueño, tus armas no pueden ser anuladas. Eh, pan... Ah, no, un más o no, te iba a decir, pero... Pan, no, perfectamente. Sí. Mientras este aliado está en juego, el daño directo aumenta en 1. Oh, oh, sí. ¡Oh! Eso me mandó, me ¿No? porque qué no? ¿Te gusta un con todo? Bro? Sí pensé que no te... Pensé que ¿Qué? que... Esa guaya dos años conmigo Héctor! La gente va a interpretar eso, ¿te das cuenta? Eso quería <risa> Eso <risa> buscaba sí, vale. En el colegio, cabrón, en el colegio Tampoco soy tan maricón tan Sí, para la clave no, para la clave Subrayada <risa> Y... No... Oh, Una verga ¡Eh! Uh! El primer tren de Guarro. Machucho. Mejor el mazo, güey. Se puede tener tres nomás. Ya se le hemos visto ya. Y... Papilo de el esquinero. Ya. ¿Un perrito? ¿Un perrito, así, un perrito de la muerte. Perrito. Perrito de la muerte. Ya, hermano. Perrito flay. Ya. Perrito. Hasta ahora... ¿Bien? Pura basura. Oh. Sí. Oh. Pura basura. Oh. Oh. Nani. Nani. Nando, culo. Nando más. ¿Ya, por Raúl? Estoy ¿Ya, por. ya por. Estoy Raúl? Una. ¡Ya! No sientas la presión, pero apúrate. Ah. El martinazo, ¿no? El martinazo. Teti. El teto. Con... <risa> <risa> El somero. El Y. Otro <risa> oro! Dono de Nilo, solo busca Telemans y contra dos más aliados con traición. Gana el control de aliado objetivo. Como al mazo del Martín. Doblar con cabros, el con. Hoy no, bueno, con copio que hay si te renego, como no puedo hablar No, bueno, voy a estar ayer por mano, os Estamos Estamos distorsionando la voz. Me gustó. Uy, estoy diciendo que hagan solo el día, weón. ¡Apúrate! Este ¡Ay, este quiere la, la Ultra Real, ¡Oh, no sale oh, nada! Te este salió una mierda sobre. sobres! ¡Mira una vaca! El Apis 233, 3 y en el oportuno Cuando uno, oh, uno oh, más aliado de oh, raza bestia que controles Ese objetivo contra el demás oponente, una habilidad oponente puede cambiar sus objetivo de esta carta y otro aliado que controles Luego copies efectos efecto de elige nuevos objetivos para esa carta no se ¿Entendieron? En <risa> ¡No! <risa> ¡Porque yo no! <risa> bueno, cabrón, eso fue... ¡Para el mazo bestia, bestia! Eso fue el pack de los lobitos Ahora esto lo abro yo y tú tu sobre. sobres yo quiero abrir mis sobres porque son míos. Ya, tengo entonces. Quiero que si te uní un poquito más para acá, Juan. Entonces ahora yo no, estaba hablando... no necesito tus ofertas. Soy todopoderoso por mí mismo. Estaba hablando. No, viendo, Petra. I am your God now. Este, esto, esto fue. ¡Ah, mierda! No puedo sacar. Entré en pánico, perdón. Copenhague, ya. Marito, déjame que weón Abráseme, abráseme, abráseme, abráseme. abráseme. <ríe> Hazme hueco. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ultra real, weón! ¡Oh! La gente no la vio. ¿Cómo que no? Ahí la vio. Ya. ¡Ultra real, weón! ¡Ultra real al toque! Esta ya la habíamos visto. Sí, es el pajarito del Empty ¿Y por qué no pusiste el ultra real allá atrás? Oh, puta, esto cuenta que había dado tu paquete, pero bueno. ¿Vos lo elegiste? Sí, sí, sí. Pues sí. tener que elegirlo tú, por eso lo hice ya. Mi plan, mi plan, maestro, funcionó. Te ¿Sí? cambio de promocional. <ríe> <ríe> Master, <plan>. ese <ríe> yes. mierda el sol error. Martinazo. La wife Otra, Otra, otra, otro Tenemos que enfocar el techos o no? Esto podía apurar? tu voy. El, lugar, no. Por favor, gracias. Espérate, es que no. Mira, mismo. El mismo Nacho, qué ¿Qué? Porfa! al toque. Muerto. No tranquilo. más. Hacho lunar. También ya lo habíamos visto. Repetida. Sí, yo eh, lo eh, visto. Repetida. Mira. Sí, no. sí, sí. Repetida. Que salí, el yogi, ¿no? Listo. ¿Dónde está el otro sobre? Ahí está. Se pierde el otro sobre. el de los sobres. Un... ahí el video. ¿Por qué? Porque. Pero es como ¡Dime minutos una brincorzo de weón. Conche tu madre pesado, weón. Oh, no. yeah, yeah. no sé si Mira, esto lo estáis buscando, weón. Sí, pero ya la, la encontramos a la vida. Nice. Y. ¡Uh, tiny, tiny human. Yeah. Tiny human. Otro bárbaro. ¿Pero bárbaro lo quieres ¡Chabaco! Sh Shabaco. Puedes pagar un oro y desterrar una carta de tu mano para jugar este aliado sin pagar su coste Cuando este aliado entra en juego, si todos los aliados que controles son de raza bárbaro Mueve hasta un oro oponente objetivo a su zona de oro pagado Uf. Luego busca hasta dos oros en el mazo castillo oponente y ponenlos en su cementerio Uf. ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Estoy cortado! ¡Pero qué bárbaro! ¡Pero aquí qué bárbaro! ¿Cuántos oros quedan ¡Uno! ¡Uno! Pero todavía no termino de mostrar este, porque me he empezado. Puedes poner ese oro en tu vaso, o ese sea, animal en tu vaso ¿eh? ¿Para qué? Porque es bueno, un oro, técnicamente euro. Vaquita, no, no vaquita, no no vaquita ¡Otro oro! ¡Otro oro! Que conste ¿Con ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guerrero! 3-2 Inbloqueable, conquista Mientras este aliado tenga un contador ¿Este lo tiene tu... tu bro ¡Yes! Creo que me tome tu vaso, weón. ¿no? ¡Ah! weón, bueno, se toma la bebida, no el vaso, pues, weón. Bueno. Y las demás cartas. Exactamente. Bueno, bueno. Todo, creo que aquí en, en este pack no viene carta así promocional. Quiero un like por el one que pidió que compraron esta también. Exactamente, quiero un like por él. Eh, bueno, los packs. ¿Qué tal? Son buenos para principiantes porque tienen el mazo. Que está re bueno para eh, sacar ya el mar. Sacar y jugar. Puede salir ultra real. Miren, aquí al, al amigo le salió el Vaca. ¿Amigo? Sí, por el Lectorino. ¿Qué? Ahí. Sí, ya, pero bueno eh, Pero no estás asegurado Porque a mí, a mí no me salió absolutamente Ahí eso, güey, qué? Una ficha Pero tiene la misma rareza, güey Eso es verdad, eso es verdad Ahí Y además trae los playmats Que ahora vamos a mostrar un playmat Que vienen con las reglas, creo Sí, vienen con las reglas Aquí detrás. atrás Para la gente que no sabe jugar Exactamente, ahí. Bueno, y para ti la sabe jugar también y no sabe alguna cosa. Exactamente, aquí también la tiene las reglas, va a de juego, fin de juego. Así que está bueno, está baratito. ¿Cuánto salió? Eh, 8 salga uno normalmente. ¿Pero te esperáis a que salga alguna promoción de Z Mark? Sí. o alguna de sus tiendas favoritas y lo compras. También ahí está, y está terrible bueno. Ya, vos, pues, cabrón, nos 12 minutos en una hueá que es sube mínima <risas> 6 minutos por caja, weón. Está bien, ya está bien, está bien, está bien. Yeah. Y nos vemos Ajá. en el siguiente video que vamos a abrir esta wea. Quiero salir antes que este. Di chao, región de los lagos, ríos, Dimuco. Di no sé. wow ¿Qué es esa región, wea? Eh, esta región está Valdivia. Valdivia. Vamos a saludar a la gente de la región de los ríos. <ríe> ¿Dijiste chao? Porque ni, ni saludaste, maldito este Arigato, Mr. Robot.